Chau amichis, de para el giorno de hoy voy a hacer tres ejercicios per bruchar tres ejercicios cardio que te van a ayudar a meterte en forma. No dimentiquemos de manjar sano, sano, sano, Abasar el graso, abasar el licor, el dulce, dormir bien. Eh, y lo importante, la gran motivación es de mejorar, porque tú eres una persona vincente. Los tres ejercicios que voy a hacer son estos: voy a hacer el, el jumping, jack, voy a hacer un poco de skipping y voy a, voy a tocar de A a B, una picola corta. Voy a hacer 10 chitocos. Esto lo voy a repetir, lo voy a repetir tres veces: tres veces. Da Pablo. Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad. Muevo la espalda, la espalda, muevo los brazos, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Me predispongo a hacer un poquito la actividad física. No dimentiquemos de hacer de al menos estos ejercicios al menos dos volte a semana. Y después le, le complementamos con ejercicio de, de tono muscular, con, con pesas o con una banda elástica. Ok, perfecto, perfecto. Voy a colocar igual a la, la, la, la maleta que será el punto, digamos, punto A y punto B, y punto B, punto B, punto B. Esto lo podemos hacer en el balcón de casa, en espialla, en palestra, donde te trobes. Un ejercicio que dura 5 minutos. Ok, vamos a iniciar con el jumping ya. Vamos a hacer 30 jumping ya. Prepárate. amortigua la caduta. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4,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 30 30 skip 30 skipping, amortiguo la caduta, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 ok mantengo mantengo mantengo yo voy a hacer Vado a punto a punto a punto a punto b ah, ah, ah. prepárate 3 2 1 via vamos a hacerlo 10 vueltas 10 vueltas dale dale dale dale dale dale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perfetto Primo round, primo round Hidrátate, hidrátate. El patito cardíaco sale.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 8, 9, 10, mantente en corsa, mantente en corsa, que no se avance, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, que no se base mantente, vamos a parar 30, esquipe, prepárate. 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ultime 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uh, uh. adesso, adesso si va 10, 10, 10 10, 3, 2, 1, via 1, corsa, corsa, corsa ta ta ta, ok, va, Tocca. 3, ta ta ta, 4, ta ta ta, 5, ta, ta ta, 6, ta ta ta, 7, ta ta ta, 8, ta ta, ta. 9, ta, ta ta, ce la fai, ce la fai? 10. Uh. Ah. Prende un gocho de aria. Ocígeno. Sí, Tú toco este esfuerzo, vendrá para gato. Uno te regala niente. Nesuno ah. vamos, vamos, vamos, vamos. Voy a mantenerte en forma. Inicia, inicia con ejercicio aeróbico, con el cardio, con el cardio, voy a beber un poquito de agua, ok andiamo, andiamo, último, último, última serie, última, se sentirá la fatiga, 3, 2, 1, envía, 1 cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,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 8, 9, ultimo 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9 e 10. Uh. Ah. Ah. Ok, 10 tocco, vado dietro. Dai, vado, va. dai, 1. 2 cambio de mano cambio de mano 3 4 ta, ta, ta, y otra en punta 5 6 7 8 8 8 9 9 9 ah 10 ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta uh, uh, uh. Mille y mil gracias a todas las personas que son con estos fui si más. Mil, mil, mil gracias. De cobre, Pablo. ¡Ja! ¡Ah! Ja! Adesso. ¡Puedes manjar todo lo que bolete! ¡Uh! ¡Ah! ay, ay! ay!